Ahora voy a pintar una cría común de Bisha, encuentro su caparazón como su atractivo más interesante, sus entrincados patrones y el brillo que le precede, sin embargo el resto de su forma es muy ordinaria, y solo requiere un par de trazos rápidos, y... voilà, ¡Ven a la vida pequeño Espérense, fragmento se del, se fragmento se del se universo! Se... Discúlpeme, señor Albedo, pero me temo que estas criaturas no son permitidas ni bajo la supervisión de los alquimistas. ¿Oh? ¿Eso era el problema? Creo que... debería tener más cuidado sobre las cosas que hace. Algunos pueden ser peligrosas. Además, debe asegurarse de terminar las cosas que la última vez dejó un trazo a medias.